Hola, soy Penelope Muñoz del grado sexto del Colegio UNICAP. Para pensamiento tecnológico, hoy les voy a hablar sobre los sólidos geométricos. Un sólido geométrico es una figura geométrica de tres dimensiones, es decir, tiene largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. Existen sólidos geométricos de muchas caras, pero todos contienen los siguientes elementos: caras, aristas y vértices. Esta imagen de la aplicación de Cuber nos muestra figuras geométricas en 3D. Podemos observar cinco sólidos geométricos que son poliedros regulares, pues sus caras son polígonos regulares de igual número de lados. Puede ser un poliedro convexo o un poliedro cóncavo de 8 caras, 12 aristas y 6 vértices. Como pueden ver, las 8 caras del octaedro son triángulos equiláteros, iguales entre sí. Por eso el octaedro es convexo y se, se denomina regular. Es una figura de los denominados sólidos platónicos. Este es un tetraedro regular, también se conoce como pirámide triangular Es un poliedro con cuatro caras, seis aristas y cuatro vértices Como pueden ver, las caras de un tetraedro son triángulos equiláteros Y en cada vértice concurren tres caras como las cuatro caras del tetraedro. Son triángulos equiláteros iguales entre sí, el tetraedro se denomina regular. El tetraedro es el más simple de todos los poliedros convexos y ordinarios, y el único que tiene menos de cinco caras. un icosaedro regular. Es un poliedro de 20 caras, 30 aristas y 12 vértices. Puede ser convexo o concavo. Como pueden ver, las 20 caras del icosaedro son triángulos equiláteros y congruentes, iguales entre sí. Por eso el icosaedro es convexo y se denomina regular. Es el que tiene mayor volumen en relación con su superficie. Un dodecaedro regular. Es un poliedro de 12 caras, 30 aristas y 20 vértices. Puede ser convexo o concavo. Como pueden observar, sus caras son polígonos de 11 lados o menos, y las 12 caras del dodecaedro son pentágonos regulares. Recientes investigaciones científicas han propuesto que el espacio dodecaédrico. Sería de la forma del universo. Este es un hexaedro regular o cubo. Está formado por seis cuadrados y permanece estable sobre su base. Está formado por seis caras, doce aristas y ocho vértices. Un cubo, además de ser un hexaedro, puede ser clasificado también como paralelepípedo, recto y rectangular. Pues como pueden ver, todas sus caras son cuadrados y paralelos, dos a dos. Para terminar, les muestro unas maquetas de sólidos geométricos que hice con palitos. Este es un octaedro. Este es el hexaedro o cubo. Este es el tetraedro. Este es el icosaedro. Y este es. El dodecaedro. Adiós, gracias por ver mi video.